Dibro Liz. Aliado mío, no es de, de partido. Señores, los problemas entre Alexandra y Nabila Tapia, sí, que... ¿quién? ¿Quién es Navila Navila, la de este domiguero. Ah, Estamos ya. de hecho. No, en no sabe quién okay. No, no, yo prefiero sabe quién no. es. No sabe quién Nabila es. es. Nabila Tapia. Tapia. Ok, Nabila, aunque okay. la no, Nabila es de sí, la queremos. Luego de que Alexandra y no, Nabila. Excúsame, excúsame. No hay una cosa más linda que Alessandro y Pipi hablando. Mira, muchachos, cuando estamos ahí, yo ahí así. Eh. Bueno, el lésico de ella, como, como en, entre dos países. Su manera de hablar. Su manera ¿sí? de y hablar. No, y sobre, te gusta, eh, te, te enamora. enamora. discutiendo. Y, todo y sobre yo, todo eh. que, que ella lo hace como Don Omar, modo víctima. Adelante ya. Dame la ay. imagen. Ey, pues ahí ponga la ahí de, pongan la imagen de Nabil. Ahí ya le sabe. Luego de que Alexandra y Navila Tapia mostraran su fraterna amistad En las últimas semanas Han sostenido una, un fuerte, unos fuertes enfrentamientos En una entrevista en el programa Lofoques Radio Show Navila este de Don Miguelo Reveló que es algo viejo y que fue su decisión alejarse de Alexandra, porque Alexandra no es lo que ella pinta en sus redes sociales tanto, horas antes en el programa Sin Filtro Alexandra confirmó que interpuso una demanda contra Ronnie Jiménez Luego de haberla calificado como chapeadora Y de pagar a personalidades de las redes y medios de comunicación para defenderla Sobre eso, Navila dijo que Alexandra lo que busca es humillar a Ronnie. Alexandra demandó al integrante de Alfoque Radio Show, Ronnie Jiménez, por supuesta difamación e injuria ante una fiscalía del Distrito Nacional. En un tono airado, en la llamada al programa radial, la influencer al, insta al comunicadora que demuestre con pruebas o se retracte todo lo que él la, de todo lo que él la ha acusado. Bueno, yo creo que Ronnie. Eh, que está metido en entreborollos, porque Ronnie es el, el pana de Navila Oye, ¿cómo sí, es? Sí. Y la Bernie es el pana y mandadito de, de Alessandra. Entonces, este es lío como que yo lo veo como medio raro, porque... La es, amiga, que es raro y lío. Eh, porque la misma la misma, la misma Bernie dijo que, que fue un hombre. Pero ciertamente, a lo mejor, ¿no? Y, y hay demanda y de todo. También Navila demandó a Alessandra. La, la si sí, ahí está la demanda interpuesta por Alexandra, contra... no de Navila. Alexandra también, Navila. También, Alexandra, Sí, también la demandó, pero eh, eh, ¿verdad? Eh, ya, ya ya bien, Jerry. Bien, Jerry. El Jerry. año de la demanda eh, crédito pero, para Jerry. Tiene que darme a Jerry. Ahí, yeah, hombre conocedor yeah, yeah. De ese Este es el año de la donde todas las mujeres de medio están demandando. Pero no más, no está pegando la, la, mundo, la era porque mío, flaco, de nuevo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Déjeme hablar. Pero darle tu opinión de eso. Claro. Porque Quizás y... Rodney, no, como decía Navila, no fue la manera, eh, no fue la más, la, la, la conducta ideal o la manera ideal de decirlo. Pero, okay. señores, en serio, le vamos a seguir el jueguito a, a la Alexandra esa. ¿Qué? Entonces tú piensas. De victimizarse con todo. ¿Tú pie... Óyeme, Liz, por eso que te acaban los seguidores de Alexandra a ti. Tú estás. Bueno. Tú estás. Afirmando, por supuesto, que te acaban ayer en YouTube Que me acaben? Tú, estás eres, tú, tú eres el productor, tú eres que pones los temas aquí. Pero que está bien Pero que mi pregunta es Tú Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú confirmas eso que dice Navila Que Alessandra se quiere vender algo que no es Sí, yo siempre lo he pensado eso Ah, mira Ahora vayan a acabar a Navila ahora, Yo ahora, siempre, ahora, siempre ahora. lo he pensado eso Que ella vende una cosa y es otra Vi, una, vi unas imágenes de Mozart con su mamá y su hermana, que mientras Mozart estuvo con ella nunca la vi. ¿Eh? Y ahora él se ve muy contento, cenando con su familia y compartiendo. O sea, bueno, pues ojalá que... Yo lo que creo que debe buscar paz, amor. Vaya donde... ¿Cómo se llama? El, el que era rector de la, de la, de la, de la Universidad de Santiago, eh, eh, Monseñor López Rodríguez. O no, ese era... El, ajá. López Rodríguez era él. El... Ajá, que busquen paz, amor, que busquen el... la forma de conciliar entre navila y Alessandra y que vayan a una fiesta del 31 de diciembre y que celebren juntos. navila es celosísima también. O ah, sea, porque por eso que viene el lío, porque el mismo, la misma Bernie dijo que supuestamente es porque tiene un, un noviecito y que, que Alessandra le enamora el noviecito. Nabila es, ¿Mm? es celosísima también. Nabila es celosísima. Ah, miren o sabes qué lo, es que lo peor de eso que nosotros estamos hablando de exes sí de dos ex de dos exs aunque Navila era conocida antes de Alessandra sí ella fue ella fue vaina de, de un concurso de televisión como esa cosa esa lo que ganó lo que ganó Clarisa que, Clar, sí. ajá sí eh, belleza latina belleza latina sí sí entonces bueno, o sea eh. que que Navila tiene su fama por ella misma o sea y, ¿Y Alessandra por decir? esposo ¿Es lo que tú quieres decir? no te estoy preguntando no por si acaso Neto Neto, Neto no dice nada algo, no, no, no, no no, porque no va a decir no, nada no, porque si él no tú quiere tú. que le digan nada a los seguidores de Navidad no, no si, es si es tú, tú, ay, cómete esa gente de <ríe> tu vida dame vaina. Sí, Dímelo Neto